Mire, en otro orden, FOPECOM, el Fondo de los Trabajadores de la Construcción, precisamente informó que en ocasión del 36 aniversario la entidad aumentará un 20% del monto de los 6.500 pensionados con que cuenta. También pensionó a 350 es trabajadores más. El director de FOPECON, Faustino de los Santos, dijo que se propone aumentar a 7.000 su nómina de pensionados, esos trabajadores de la construcción que han dedicado toda una vida a poder recibir ya en esta etapa una pensión. Vamos a escuchar esa presentación, por favor. Nosotros somos una ley que no, una, una institución que no recibimos recursos del, del gobierno nosotros recaudamos mediante la ley yo que, que aportan los trabajadores los, los empresarios y los conductores entonces eh, ahora mismo la pensión está en 8 mil con mil pesos con un 20% con un 20 sí. que serían 9 mil 600 pesos ¿Cuántas sí. totalizan esas 350 pensiones adicionales? En, en el transcurso del 2022. ¿Pero cuántas totalizan? totalizan 6.500 pensiones. El funcionario dijo que de igual manera profundizará la entrega de los servicios sociales a favor de los extrabajadores de la construcción. Mire, yo quiero decir algo y de manera muy, pura, muy precisa. Los trabajadores de la construcción saben ustedes que son personas que han dedicado toda una vida a esta labor. Muchos de ellos ya están en condiciones críticas, temas de salud, muchas veces fracturas, situaciones que se producen en, los, en el área de la construcción. Qué bueno que puedan recibir esta pensión y este ajuste que siempre es necesario. Yo digo siempre que los adultos mayores, los gastos de medicina, alimentos, siempre les faltan recursos. Y poder recibir este aporte más a través de FOBECON es muy importante para ellos. Qué interesante este anuncio.